Bienvenidos queridos Luigi Leros a un nuevo video Esta agradecemos con el tráiler de Germán y, Lene y Game. Es noche de brujas y el malvado Pixel Obligará a Germán y Lenei a, a jugar su malo juego. Vamos a empezar con el trailer No te de noche Halloween Este ha sido un, digo Leney, nos han dado muchos dulces. Sí, ha sido muy divertido. Okay, un epic face Buenas noches. Buenas si noches. Lo... No nos vaya a convertir en zapos. En zapos no, pero debe ser una cosa otra vez sí, jeje disfraz me recuerda a la, a, la, a la bruja mala del oeste Gracias también, también La camiseta roja y su, y su bosque portátil Que original Iba a disfrazar al telobo feroz Pero eso ya es disfrazado el del año pasado Así que el niño me, me, me, me, me dirigió este disfraz Ya veo y dígame chicos ¿Han conseguido muchos dulces? Muchos, ¡Mira! Vaya, también también tenemos. En mi cambio. no me fue muy bien que digamos. ¿Cómo así? Tu disfraz está muy bueno, deberían muchas haber... veces. mire mi calabaza y me entenderán. Dulces sueños. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Aguardo un segundo. Esta habitación es el televisor. Oh no, no otra vez. Hola Lele, hola Germán. Debe haber un error. Nosotros ya jugamos tu juego. ¿Ya jugaron mi juego? Sí, en YouTubers vs. Okay. Game. Lo siento mucho. No sé cómo pude olvidar eso inmedi inmedi inmediatamente. Los dejaré en mis y mi malentendido. <risa> Estoy bromeando. No se trata de un error. Y claro ahora que si ya los hice jugar. Entonces, ¿por qué otra vez? Verán, Para ser honesto, hacen una bonita pareja. Y por eso me dije, vamos a dar pruebas el amor que tienen que encontrar uno nuevamente. Les dinero de res. En, en este juego estarán separados y ninguno de ustedes podrá ayudar al otro. La única manera de quedar libres es que las dos logren ganar mi juego. Les volver a estar juntos. Ganado o perder, hagan su elección. Así que chicos, para los que no saben, el, trail, el, el la fecha de lanzamiento de este juego... Es el 31 de octubre de este año. Ok. Hasta aquí, hasta aquí con el video del trailer. Y así, así que... No olviden suscribirse, darle like y, y compartirlo con sus amigos. Ahí nos vemos.